soy un ser sin cuerpo voy a pedir dos o tres deseos voy a pensar un hombre, un superhéroe, un hombre, un superhéroe, brillará el y Brilla mm, la, el sol. Muchísimas gracias de verdad, un placer estar aquí haciendo el acompañamiento y el aguante de este hermoso lugar que ojalá prospere, que ojalá todos los planos y los estudios den mal para que no se pueda hacer ni una hueá acá salvo, salvo que sea ocupado por la comunidad, claramente.